yo he estado en el deporte toda mi vida y sé la, la, la, la dinámica de la disciplina que requiere el compromiso eh, la, la, la, la, las cosas obviamente eh, de la familia el sacrificio verdad para poder tener eh, un deporte un deporte funcional yo tenía un amigo mío que jugaba balonmano en eh, de de Begalta y ahí sí, tuve la oportunidad cuando oye, que tú, que tú eres representante de esa zona en el Maní, en las Olimpiadas la, ahí fue que se corrió el, en el 2010, y tuve la oportunidad de ver, yo considero que el balonmano es agresivo, verdaderamente este, se dan golpecitos, no es un jueguito light a mí me hubiera gustado jugarlo yo jugaba baloncesto, mi esposa voleibol yo baloncesto, mi hijo natación no, tuve, no, nosotros no tuvimos la, la oportunidad de jugarlo, en mi distrito donde hay equipo de balonmano en Begarta. No sé si sabían que había equipo en de, Begarta. De, de Así que qué bueno que tengan la oportunidad de estar aquí, de conocer obviamente el deporte. Para nosotros en la Cámara de Representantes, esto es lo menos que podemos hacer por ustedes, de conocerlos y honrarlos y decirles cuán orgullosos nos sentimos de cada uno de ustedes. Queremos que esto sirva de ejemplo para otros jóvenes. Queremos que esa energía propicie más y más jóvenes que puedan interesarse en las competencias deportivas, no tan solo en balonmano, sino en distintas ramas ¿verdad? de disciplina deportiva que es muy importante. Eh, los colores de nuestro país, a donde quiera que vayan, representan de todo corazón, con mucho esfuerzo, como lo han hecho hasta ahora. Quiero agradecer al presidente de la federación eh, puertorriqueña de Balonmano, al señor Néstor Miguel Echevarria, importante a Biel, gracias por ese enorme sacrificio y obviamente eh, por estar a cargo de estos jóvenes, de este equipo y obviamente poder adquirir eh, eh, eh, los frutos a bien para Puerto Rico y creo que es eh, eh, indispensable. Y nosotros comprometernos con, con, con ustedes, con nuestro equipo. Eh, yo les deseo mucho éxito a cada uno de ustedes. Eh, para mí es un honor, ¿verdad?, que ustedes representan al país. Eh, y sabemos el sacrificio que hacen los entrenadores, presidentes de, la, de las federaciones. Yo desde que llegué eh, aquí, yo no sé si ustedes conocen a, a Willio Aymar, de San Sebastián. Eh, yo siempre, ¿verdad?, he eh, estado en comunicación con él entre eh, entregué unos varones. Eh, ...de balonmano con el poquito presupuesto que nosotros tenemos... ...tenemos que hacer milagros eh, en los diferentes distritos... Eh, ...de la misma forma ver el compañero... Eh, ...y eh, a veces pues eh, cuando nos hacen llegar cartas... Eh, ...nosotros podemos cooperar si es del distrito de nosotros... El deporte une a los puertorriqueños... ...mueve la economía del país... ...mueve el turismo del país... ...y mientras yo esté aquí yo voy a seguir dando la batalla... ...como lo dije recientemente en el programa La Garata... ¿verdad? que me entrevistó Maker. Eh, vamos a seguir dando la batalla por ustedes, así que mis felicitaciones a cada uno de ustedes saben que estamos a la mejor disposición de poder eh, ayudar a la Federación ¿verdad? De, de balonmano. mucho éxito a cada uno de ustedes Jexy, vuelvo y les felicito ¿verdad? Por, por haberle hecho este humilde eh, homenaje a estos eh, jóvenes talentosos de nuestra patria puertorriqueña y ustedes los, están en la Federación eh, los felicito de corazón, ¿verdad?, porque hacen un trabajo extraordinario, voluntariamente, sin recursos, sin facilidades, pero quieren echar para adelante el deporte y quieren echar para adelante el país. Así que gracias a cada uno de ustedes y a de los los y mucho éxito.